Soy Adriana, tengo 6 años, me gusta cantar, maquillaje, me gustan los perros. Tengo dos mejores amigas que se llaman Yarezi y Dafne. A Dafne del colegio y a Yarezi de mi condominio. Dafne fue mi, mi primera amiga donde fui a mi nuevo colegio. Nadie, nadie fue mi mejor amiga más que Dafne. Y a Yaretsi la conozco desde más bebita. Y en YouTube me gusta ver Soy Luna en todas las películas Elena Gómez y de Netflix. Terror y la demás terror que me dio es, es La Monja. Y si un día puedo ir de viaje, me gustaría ir a Cancún. ¿Y por qué? Porque este, ahí hizo su serie. Soy Luna, Carol Sevilla, que es su verdadero nombre de Luna. Por eso me gustaría ir a Cancún. Y si les gustó este video, dale like si quieres más videos como este.